En Aragón se han suministrado a fecha de esta semana 102% de la dosis recibida, siendo capaces de suministrar más dosis porque se extraen la sexta dosis. En Murcia, donde gobierna el Partido Popular en coalición con Ciudadanos, se llegaron a vacunar 450 altos cargos, que parece que ya como ha pasado 15 días de esto nos olvidamos. Así que la gestión y las propuestas del Partido Popular estamos viendo que menos mal que no vengan aquí a Aragón, porque como vengan en formato andaluz murciano o ceutí, veremos que no es lo que merece nuestra comunidad autónoma. No toleramos, por lo tanto, los casos de corrupción, porque esto nuevamente son los mismos corruptos que han sido en toda su vida, que han tenido el ADN en la corrupción y ahora vienen a intentar lavarse las manos, la cara y la ejemplaridad también en estas Cortes de Aragón.